En este vídeo voy a compartir la experiencia que estoy llevando a cabo de la utilización de MOOCs, cursos online o cursos en línea masivos y abiertos, como un instrumento de apoyo a la docencia universitaria. Mi nombre es Juan Carlos Aguado Franco. Y soy profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El objetivo de esta experiencia es, principalmente, el dotar a mis alumnos de un material que les permita preparar adecuadamente las clases antes de acudir al aula, así como la posibilidad de repasar la materia impartida en el momento de su estudio. Además, contar con explicaciones grabadas resulta un aporte fundamental para mis alumnos de titulaciones a distancia, que por motivos laborales, familiares o de distancia a la universidad, no pueden acudir a las clases presenciales. En segundo lugar, el hecho de participar en un MOOC representa para mis alumnos una oportunidad para interactuar a través de los foros con personas procedentes de toda Latinoamérica, por lo que puede convertirse en una experiencia doblemente enriquecedora. La experiencia la estoy llevando a cabo con alumnos de distintas titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, como son el doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Administración y Dirección de Empresas, el grado en Publicidad y Relaciones Públicas Online, el grado de Economía y el doble grado en Economía y Derecho. Para llevar a cabo este proyecto me sirvo de mi MOOC titulado Curso Fundamental de Microeconomía que se encuentra actualmente en su segunda edición en la plataforma MiriadaX. Este MOOC está teniendo una gran aceptación y en su primera edición se inscribieron más de 4.000 personas, cifra que probablemente se supere en esta segunda edición que en estos momentos se encuentra en marcha. Los inscritos en el MOOC pueden acceder gratuitamente a todos los vídeos en los que imparto los contenidos ...así como a materiales elaborados en los que se explica la materia, en formato PDF. Cada módulo cuenta con un examen tipo test en el que los alumnos pueden comprobar su asimilación de los contenidos... ...y que ofrece explicaciones para las preguntas que se contestan erróneamente. La distribución geográfica de las personas que se han inscrito en mi MOOC... ...muestra que las dos terceras partes proceden de España... Si bien hay una presencia importante de alumnos procedentes de Perú, Colombia, México, Chile, Ecuador, Argentina o Venezuela, llegando a registrarse visitas desde 61 países diferentes. Estos datos proceden de mi canal de YouTube, que es donde cuelgo los vídeos que, junto con los materiales a los que los alumnos pueden acceder a través de la plataforma Miriadax, facilitan el estudio de los inscritos en mi MOOC. Dado que es un proyecto que todavía está en marcha, es pronto para aventurar cuáles van a ser los resultados que vamos a alcanzar, si bien se puede adelantar que van a ser muy satisfactorios dada la gran acogida que los alumnos han dispensado a esta iniciativa.